Hola, gente, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Javier Ríos y en este video haremos el experimento número 26. A petición de mi queridísimo amigo Christian Gamer. Uh, a ver. Y el número 26 es el capacitor casero. Así que vamos al video. Para comenzar, vamos a ocupar dos bolsas, un poco de papel aluminio, cinta, tijeras un lápiz y si tienen algunos cables lo primero que haremos es cortar dos trocitos de papel de aluminio ahora comprobaremos que nuestros trozos de papel de aluminio quepan perfectamente en nuestra bolsa y si no es así los recortaremos un poco antes de meter los papeles de aluminio dentro de las bolsas los cortaremos... Eh, ¿qué? los cortaremos... no, no, no los pelaremos un poco de las puntas y los pegaremos en las esquinas de los papeles de aluminio así Ahora sí meteremos nuestro papel de aluminio dentro de nuestra bolsa de plástico. En caso de que les haya quedado un poquito más largo el papel de aluminio, simplemente lo doblaremos y ahora sí ya encaja perfectamente. Con ayuda de nuestro lápiz trataremos de dejar lo más plano posible el papel de aluminio dentro de la bolsa y también haremos lo mismo colocando el otro papel de aluminio encima. Pelaremos el otro cable y lo pegaremos al papel de aluminio del cima de la bolsa. Una vez hecho todo esto, meteremos nuestro conjunto de placas, por así decirlo, y lo meteremos dentro de nuestra otra bolsa de plástico. Y otra vez volveremos a repetir el mismo proceso con nuestro lápiz para tratar de que quede lo más plano posible. Finalmente lo que haremos es tomar nuestro lápiz y comenzaremos a enrollar nuestro conjunto de placas. Y prácticamente ya tendríamos hecho nuestro capacitor Ahora solamente falta pegarlos con un poco de cinta Creo que fue muy mala idea tratar de <ríe> enrollarlo con el lápiz adentro eh, ustedes no lo hagan Ahora para probar el funcionamiento de nuestro capacitor Tomaremos una fuente de alta tensión como esta que saqué de una raqueta Y lo cargaremos Ahora veamos lo que sucede Ahí voy, toca de aquí. ¿Para qué? ¡Chimidame, yo! Sal... Muy bien, gente, esto sería todo por el video del día de hoy. recordarle like, suscribirte, comentar acá abajito un número del 1 al 100. Sí, así es. 100 experimentos. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta un próximo video.